Diputados de la provincia de Duarte, tanto del Partido Revolucionario Moderno PRM como del Partido Oficialista PLD, mostraron preocupación ante la situación de inseguridad que impera en el país. Así lo manifestó el diputado Franklin Romero. La inseguridad es algo que no solamente nos está tocando a nosotros los dominicanos, es una, algo un flagelo que está sucediendo a nivel mundial. A nosotros nos toca y lo sentimos porque realmente vivimos acá. Pero no es la inseguridad, lo que tenemos que buscar son las causas, los factores que influyen a una inseguridad como la que tenemos. No solamente falta de responsabilidad de, del gobierno, sino la prevención que no tenemos. Si nos ponemos a calcular en nuestra región, dígase la provincia de Duarte, principalmente, tenemos una cantidad de NINI, ni, ni trabajan ni estudian jóvenes que no tienen oportunidades. ¿Pero por qué no tienen oportunidades? Porque no tienen dónde recrearse, no tienen un centro de la cultura, no tienen la suficiente, los suficientes centros deportivos para recrearse, no tienen una orientación desde pequeño. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues tirándose a la calle. La inseguridad es algo que nos compete a todos. Es como el cáncer, que a cualquiera un día de estos no puede llegar. José Luis Rodríguez, diputado del PRM, afirma, no tenemos seguridad. Bueno, la situación que está viviendo este país, este país es algo catastrófico. Hoy día no tenemos seguridad ciudadana, ni de día, mucho menos de noche. Lamentablemente la delincuencia ha escapado de las manos de las autoridades. Aquí no hay seguridad en este país. Ladis Núñez, diputada del PLD, afirma que se deben unir esfuerzos para combatir la violencia y la delincuencia. Bueno, ciertamente, como todo parte un como no tan solo en San Francisco de Macorís se está viendo que hay inseguridad, la violencia, la de delincuencia, sino también en otros pueblos y hasta a nivel internacional. Vemos como Estados Unidos es uno de los, de, de los sitios más violentos. Lo que yo entiendo que debemos de unirnos, no tan solo debemos dejarle... ...a que se reduzca la violencia, la delincuencia... ...a la policía y a la justicia... ...sino desde la familia, desde el hogar... ...desde las escuelas, desde las universidades... ...las juntas de vecinos... ...todos los sectores debemos de unirnos... ...esta es la única forma... ...que podemos de reducir la violencia... ...y la delincuencia, ciertamente... ...últimamente ha brotado... La delincuencia a su máxima expresión Pero yo entiendo que de la única forma que podemos reducirla Es uniéndonos todos los sectores Y básicamente los valores familiares debemos de retomarlos Formar nuestros hijos en valores Si formamos nuestros hijos en valores La delincuencia se va a reducir considerablemente Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino